Bienvenidos otra vez a PASIR Esta vez vamos a dar una clase sobre el polinomio de Taylor que ahora voy a explicar en qué consiste Espero que estéis atentos y cojáis vuestro apunte Pues bueno, comienzo eh, Resulta que si nosotros tenemos una función por ejemplo f de x igual a seno de x así, ah, seno de x y nos piden que nosotros eh, Sustituamos, sustituyamos eh, valores de x para calcular el seno, es decir, si nosotros dicen f de 0,2, nosotros el seno de 0,2, así, a simple vista, pues no sabemos cómo calcularlo, porque no tenemos una calculadora en nuestra cabeza. Entonces, para eso está el polinomio de Taylor, que consiste en una aproximación, Mediante esta siguiente fórmula, que aunque parece muy difícil, ahora veréis que es súper sencilla, consiste en una aproximación de lo que sería el seno de x en el punto 0,2. Pues bueno, vamos a ver cómo sería f de 0,2 aproximado por el polinomio de Taylor. Bien, os voy a explicar qué, qué significa cada, cada sumando y cada cociente, y cada parte del, del sumando. Eh, F de A, lo que significa es el valor que toma la función en, en el punto que nosotros vamos a calcular. La F' de A es la derivada de esa función, es decir, si nosotros tenemos I igual a seno de X, pues sería la derivada coseno de X. Vamos a ir poniendo todas las derivadas para que veáis... Mmm, todo el proceso. Primera derivada de x sería el coseno de x. La segunda derivada de x, el menos seno de x. Y la tercera derivada de x al menos coseno de x. Estas serían todas las derivadas, porque ahora después se volvería a repetir el ciclo. Sería seno, coseno, menos seno, menos coseno. Entonces, ahora el siguiente paso es. Saber cuánto queremos la aproximación. Es decir, cuanto más largo desarrollemos la fórmula, más aproximado vamos a tener el, el resultado. No es lo mismo aproximar al primer término que aproximar al término n. Pues tenemos una mayor precisión cuanto más lejos lleguemos. Entonces, bien, vamos a desarrollar el polinomio de Taylor de la función seno de x. ¿Hasta qué orden? Pues... Lo vamos a desarrollar en, en orden 3 para tener una aproximación no muy larga, pero tampoco nos quedemos al principio. Pues bueno, vamos allá. Entonces, el polinomio de Taylor se pone así: decimos de orden 3 en qué punto, pues no sé, para no ponerlo tan complicado en un 0 con pues lo vamos a poner en 0 de la función seno de x, sería igual. Y ahora es cuando empezamos a sustituir. F de A. A hemos dicho que es 0. Entonces, F de 0, el seno de 0 es 0. Entonces, 0. Partido el factorial de 0, que sabemos que es 1, esto es igual a 0. Pasamos al siguiente término. Ponemos más y ahora. la primera derivada en A. Coseno de 0. 1. Por x menos a, x menos a sería x, porque a es 0. Por x. Partido el factorial de 1. 1. Y todo eso nos da x. Más. La segunda derivada en a. Tenemos aquí la segunda derivada. El menos seno de 0. Tenemos otra vez que es 0. Por x menos a al cuadrado. Esto es un 0. Partido del factorial de 2. Pero 0 por algo es 0. Entonces 0 por algo es 0. Y 0 dividido entre 3 factorial de 2 sigue siendo 0. Y ahora al orden 3. Que si seguimos la serie, sería... La tercera derivada en A, que la tenemos aquí, menos coseno, menos coseno de 0, es menos 1, por x menos a a es 0, entonces sería por x al cubo, partido, si aquí estamos con el factorial de 2 y estamos en orden entre ya, pues sería el factorial de 3. Y esto, 1 por x al cubo es x al cubo, y dejamos el 3 factorial. Y entonces, el polinomio de Taylor, de orden 3, centrado en 0, de la función seno de x, sería x menos x al cubo, y ahora el factorial de 3 es 6. Entonces ahora, lo que tenemos es una aproximación de la función seno de x. Que si volvemos al comienzo del vídeo, si cogemos f de 0,2, ...y sustituimos aquí... ...esto nos da 0,1986 con el 6 periódico... ...y si ahora nosotros cogemos una calculadora... ...y hacemos f de 0,2 pero con seno de x... ...es decir, si nosotros hacemos seno, seno de 0,2... igual a 0,1986 en radianes ojo, pues si nosotros cogemos la calculadora en, en decimal lo que nos daría el seno de 0,2 sería 0,0034 bueno. o sea que nosotros tenemos aquí el resultado aproximado pero en radianes pues bueno, eh, espero que lo hayáis entendido si tenéis alguna duda no dudéis en decírselo para explicarlo otra vez, la cosa se trata de que entendáis las matemáticas. Y bueno, muchas gracias por vuestro apoyo y hasta luego. Eh, nos dicen que calculemos la suma de esta serie viendo si es aritmética o geométrica, si si lo es o no. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver si podemos convertirla en una serie aritmética o geométrica o si tiene la forma.